vergüenza. Gabriela Mistral. Si tú me miras, yo me vuelvo hermosa, como la hierba a que bajó el rocío, y desconocerán mi faz gloriosa las altas cañas cuando baje al río. Tengo vergüenza de mi boca triste, de mi voz rota y mis rodillas rudas. Ahora que me miraste y que viniste, me encontré pobre y me palpé desnuda. Ninguna piedra en el camino hallaste Más desnuda de luz en la alborada Que esta mujer a la que levantaste Porque oíste su canto la mirada. Yo callaré para que no conozcan mi dicha los que pasan por el llano, En el fulgor que da mi frente tosca Y en la tremolación que hay en mi mano es noche y baja a la hierba el rocío, Mírame largo y habla con ternura, Que ya mañana al descender al río, La que besaste llevará hermosura.